Ahora la Biblia en Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13, el versículo 10. Lucas capítulo 13, el versículo 10 al 17. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Gloria a Dios. Jesús sana a una mujer el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 12, 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de la enfermedad Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Dios está aquí Dios está aquí ¿Me lo entendió? Dios está aquí Lo entienden cuatro más Dios está aquí. Está. Dale. A ver, rojos, verdes y azules, les lo voy a decir a ustedes. Dios está aquí. Vamos de, de amarillo allá Dios está aquí. Están como empataditos estables. A ver todos. Dios está aquí. Dice en la Biblia que había una sinagoga de ellos Porque hay sinagogas de hombres Hay lugares de hombres Pero hay lugares donde está Dios Y hay lugares donde está el Espíritu de Dios Y hay lugares donde se mueve Dios Dios y hay lugares donde trabaja Dios Y hay lugares donde Dios habla Y hay lugares donde Dios se deja sentir Y aquí está el lugar donde usted puede Sentir y ver la gloria De nuestro Dios Pero había en la sinagoga de ellos Un hombre con espíritu inmundo Por eso era de ellos Porque allí, allí Dios no estaba Era de ellos Sinagogas legalistas, sinagogas donde sacaron a Dios y se metieron los hombres. Y en esas sinagogas donde sacaron a Dios y se metieron los hombres, dice que había un espíritu inmundo. Y que cuando llegó Jesús Nazareno, porque cuando llega Jesús Nazareno, algo tiene que pasar. Dice que, que cuando llegó Jesús Nazareno, algo tiene que suceder tiene que pasar en el ambiente espiritual algo tiene que pasar en los ambientes espirituales cuando llega Jesús algo tiene que pasar aleluya con el que está cautivo cuando llega Jesús algo tiene que pasar con el que está desalentado cuando llega Jesús algo tiene que pasar aquí en esta tarde un poquito bájale, bájale, bájale. algo tiene que pasar aquí en esta tarde alguien diga amén alguien diga amén ahí déjalo ahí alguien diga amén alguien diga amén alguien diga amén alguien diga amén vino dormido vino dormida sacuda dale un codazo al que tiene al lado dale un codazo al que tiene al lado y dígale Jesús ha llegado a esta casa y dice que cuando llega Jesús el espíritu y el mundo gritó ay te no has visto a veces gritar los demonios por ahí A uno hay, ah no, es, es caliche, es en un demonio. Y gritó: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Si nosotros estábamos contentos en este lugar de muerte, si nosotros estábamos contentos en esta sinagoga de muerte, por eso es que el diablo le fastidia que usted adore al Señor, porque no puede estar, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde está el Espíritu de Dios hay poder. demonios serán destruidos no dígale que está a su lado si aquí está Cristo tus cadenas serán destruidas si aquí está Cristo tus carnes serán tomadas aleluya alguien alabe al Señor el hombre estaba en la sinagoga asistía a los servicios de adoración pero era una momia y sentada era un cautivo y sentado era, era, eran, eran demonios para ahí sentados venía correctamente a los cultos y estaba por ahí sentado y no sentía nada no pasaba nada dice la Biblia que era desesperadamente impuro amando poder el hombre dice que tenía espíritus inmundos, impuros significa que el hombre moralmente estaba y ceremonialmente estaba impuro que estaba corrupto por dentro y toda su vida estaba desgreñada Moralmente estaba desgreñado Como cuando usted le dice al niño va ah, a estar desgreñado Igual Este estaba desgreñado pero por dentro Su demonio era de impureza Inmundo Y en el versículo 24 usted ve que dice Y le pregunta a Jesús ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? ¿Qué tal el diablo viene en el templo a decirle ¿Has venido a destruirnos? Porque en ese templo faltaba autoridad, porque en esa iglesia faltaba autoridad, porque en esa iglesia faltaba la presencia de Cristo, porque se habían metido los hombres, pero habían sacado a Cristo. Si en una iglesia está Cristo, algo tendrá que suceder, los demonios tendrán que salir, los demonios no podrán soportar la presencia del Dios vivo, algo tiene que pasar en el ambiente espiritual, algo tiene que pasar. Luz, alguien alaba a Jesús y note que el espíritu del demonio dijo: Nosotros estamos aquí, porque eran muchos. Tal vez era una legión de demonios, es decir, seis mil. Seis mil dentro de ese, ese cuerpo inmundo. Seis mil. Usted le abre la puerta a la inmundicia, Y le meten seis mil demonios. ¿Cuántos tiene usted? Ya saben cuánto carga cuando Jesús le habló al gadareno dijo somos muchos y no podía ser una legión tal vez eran 10 o 12 que no dijo cuántas, sino muchos, muchos pero como para el Señor Jesucristo los mismos son una legión que 6 mil demonios que 20 mil demonios que 100 si mil demonios a Cristo no le importa cuántos demonios tiene alguien cuando llega Cristo si hay 20 mil se van si hay 200 mil se van si hay 100 mil se van si hay 20 mil se van si para Cristo no tiene Aleluya, le da igual Porque Cristo tiene todo poder Todo poder, todo poder Todo poder, todo poder Porque había llegado Cristo con su autoridad Y esa autoridad no solamente la tiene, tiene Cristo Dice que Él te la dio Y dice nos dio potestad no dio autoridad de echar fuera demonios. No dio autoridad de echar fuera demonios. Aparece ah, que aquí no, no lo creen. Tampoco por aquí. No dio autoridad para echar fuera demonios. Fuera demonios. Fuera demonios. Fuera demonios. No dio la autoridad. No dio la autoridad. Y aquí los demonios no podrán resistir hoy la presencia de Los demonios reconocían la autoridad de Cristo Los demonios dijeron que tienes con nosotros Has venido para destruirnos Porque los demonios saben que Cristo los puede destruir Porque los demonios saben que Cristo los puede aplastar Esta misma palabra que yo predico Es la misma palabra que los demonios creen Y tiemblen pero no se arrepientan Pero ellos sí creen ellos creen más que un incrédulo y que un ateo lo que pasa es que no se arrepienten pero ellos tienen que temblar cuando es hasta esta palabra ha venido para destruirnos los demonios entonces no podían soportar la Deidad ni la Santidad de Dios en ese momento porque si está Cristo los demonios no pueden soportar no pueden soportar no pueden soportar si realmente usted mete a Cristo por dentro los demonios te tienen que soltar si usted invita a Cristo a su casa los demonios se tienen que ir de su casa si usted invita a Cristo a su ¡Ale! tiempo que es su vida tiene que hice los demonios Y no pueden resistir la presencia de Dios omnipotente y soberano A su nombre sea la gloria Porque los demonios no resisten La, la, la poderosa santidad de Dios La deidad de Dios La omnipotencia de Dios La omnipresencia de Dios La omniconciencia de Dios los demonios no resisten la gloria divina de Dios Y comienzan a gritar Porque cuando llega la presencia de Dios Dice que ellos son atormentados Si la presencia de Dios está en alguien Los demonios van a tener que ser atormentados Si la presencia de Dios está en tu vida Los demonios que quieren destruir su gloria a su nombre sea la gloria sabía que Jesús es santo sabía que Jesús es santo entre los santos y los mismos demonios declaraban que era Jesús si sí, tú eres Jesús el hijo del Dios viviente lo más es que los que los demonios sabían ah si sí, tú eres el hijo de Dios tú vienes de arriba tú tienes poder Tú tienes gloria, tú eres mayor que nosotros tú eres, sub, tú eres poderoso, tú eres glorioso, tú eres maravilloso Pero por favor no nos atormentes Déjanos trabajar Pero cuando llega Cristo se le acabó el trabajito al diablo Cuando llega Cristo se le acabó la maña al diablo Cuando llega Cristo se le acabó la atadura al diablo Cuando llega Cristo se le acabaron las ligaduras al diablo Cuando llega Cristo se le acabó la obra al diablo Se le tiene que acabar en el nombre poderoso de Jesús al adore A su, nombre, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Alguien puede decir, aleluya, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, y si Dios está aquí, los demonios tienen que temblar, y si Dios está aquí, los demonios tienen que aullar, y si Dios está aquí, los demonios no pueden resistir, su gloria. Los demonios saben dónde hay un lugar, donde hay enseñanza. Donde se reconoce la palabra de Dios Los demonios reconocieron a Jesús Y la Biblia dice en Hechos 19, 15 Respondió el espíritu malo y dijo A Jesús conozco Y sé quién es Pablo Más quién son vosotros El diablo sabe y reconoce No solamente a Jesús Sino donde hay un Pablo Donde hay un hombre de Dios Donde hay una mujer de Dios Donde hay alguien Aleluya Que es enemigo de la obra de Satanás El diablo sabe Donde hay un hombre parado donde hay una mujer de Dios que no le va a ceder al enemigo, el diablo sabe, donde hay hombres y mujeres que le van a creer solo a Dios, el diablo sabe, el diablo sabe que tú no, ay, ¡ay, ay, ay, ay! ay ay el diablo sabe que tú no te vas a rendir, el diablo sabe que tú, no. ¡aleluya!, no le vas a entregar tu vida a él, el diablo sabe que tu vida es de Dios, que tu vida es de Dios, que tu vida es de Dios, que tu vida es de Dios, tu, es de Dios tu corazón es de Dios, Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien puede alabar al Señor. Alguien puede alabar al Señor. El diablo sabe y reconoce dónde están los hombres de Dios. El diablo sabe dónde están las mujeres de Dios. El diablo sabe dónde está el carnal, pero sabe dónde también hay mujeres de Dios. ¿Dónde están los hombres de Dios aquí? ¿Dónde sabe quién está revestido de poder El diablo sabe El diablo sabe Los que tienen la autoridad Para mandar a Satanás a su origen El diablo sabe Que donde hay una mujer de Dios Allí no va a poder dominar tu hogar Allí no va a poder dominar tus hijos Allí no va a poder dominar tu casa Allí no va a poder dominar tu familia El diablo lo no sabe El diablo lo no sabe en esta tarde, y él está vencido en esta hora, y él está vencido en esta hora, y él está, aleluya, derrotado en esta hora, y las cadenas se rompen en esta hora, y los yugos se pudren en esta hora, y la unción está aquí en esta hora, porque los demonios saben que aquí está Dios, si aquí está Dios, algo pasa en el ambiente espiritual. Ahora miremos la represión de Cristo, pero Jesús le respondió diciendo, Jesús no permitió diálogos ni ninguna alabanza del demonio. Hay algunos que van a expulsar un demonio y comienzan a charlar con ellos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Jesucristo le respondió: ¡Cállate! Y sal de él. Le preguntan al diablo, ¿y cuándo cumples mil años, dos mil años, los tres mil años? Y entran en debate con, con el diablo. Aunque Jesús no hay debates. Jesús simplemente lo mira con autoridad. Le dijo, cállate. Y sala ahora. Cállate y sala ahora. ¿Por qué permite que el diablo le hable? ¿Por qué permite que el diablo le hable? ¿Por qué permite que el diablo le hable? ¿Por no le dice cállate y vete de aquí? ¿Por qué no le dice cállate y vete de aquí? ¿Por qué no le dice cállate y vete de aquí? ¿Por qué permite que el diablo le hable al oído? ¿Por qué permite que el diablo le martirice al oído? ¿Por qué no lo saca? ¿Por qué no la pide afuera? ¡cobarde! toma la palabra, toma la unción de Dios, toma la unción de Dios y lo, Dile, cállate, cállate, cállate hombre sea la gloria que el diablo todos los días les habla en el oído y te ha puesto un lacayo del diablo un siervo del diablo porque escucha la voz del diablo todo el tiempo cállate, amén no vas al culto, amén vete para otra iglesia, amén pero aquí la gente se tiene que parar con autoridad y decir al diablo cállate, cállate, cállate vete, cállate cállate, cállate cállate, cállate cállate demonio, te vas de aquí cállate demonio, te vas de aquí su nombre será gloria. Ah, me está entendiendo. A muchos el diablo le dice, te voy a destruir, dicen, amén. Voy a destruir tus hijos. Amén. Voy a destruir tu familia. Amén. Pero hay otros que van a tomar la autoridad y le van a decir al diablo, ¡cállate! ¡Cállate! hablan tierra te te convertiste en la sierva y el siervo del diablo pero alguien va a mirar hoy fijamente al diablo y le va a decir enmudece demonio de esta hora te prohíbo que hables a mi mente te prohíbo que hables a mi corazón enmudece en esta tarde por la autoridad de la palabra grito de guerra está tarde! Usted ve que Cristo no se dirige al tipo, sino se dirige al demonio. Uno de esas tumbas en la iglesia, esas calaveras, uno que se dirigirá eso, al demonio que tiene. Demonio que poseen por dentro. No tiene que ponerse a pelear con él con la calavera. Pelee con el espíritu que le hace saltar las calaveras para, para molestarlo a usted. Pelee con ese espíritu. Hazte ese espíritu. Aleluya, así se camufle de familiar de lo que sea. ¡Hazte ese espíritu! ¡Haz ese espíritu! Dígale, cállate, cállate. ¡Cállate! que tomar la autoridad de Dios de aquí alguien tendrá que tomar la autoridad de Dios aquí alguien tendrá que tomar la autoridad de Dios aquí hay un colar dormido que está a tu lado y dígale toma autoridad toma autoridad toma autoridad toma autoridad toma autoridad toma la autoridad y toma el poder de Dios para tu vida Ay, aquí, está aquí está el Señor aquí está el Señor aquí está el Señor aquí está el Señor demonio que atormenta las mentes cállate demonio que atormenta cállate, demonio que atormenta las mentes, cállate, demonio que hablas al oído, cállate, cállate cállate, cállate, cállate cállate demonio que tienes afligida gente aquí ha sido y te ha sido dada. En el nombre de Jesús echarás fuera demonios. En el nombre de Jesús echarás fuera demonios. Poder de Cristo Todo está sujeto a la autoridad De su nombre, cuando usted menciona ese nombre Todo se sujeta a ese nombre ¿Entendió? ¿Entendió? Cuando usted menciona El nombre de Jesús Todo se sujeta al nombre De Jesús Cuando usted menciona el nombre de jesús todo se sujeta al nombre de jesús al nombre de jesús años había una encorvada en vez de crecer en el templo había descendido, estaba encorvada en vez de ser algo para Dios el diablo lo había encorvado 18 años encorvada 18 años doblada 18 años doblado. 18 años como una momia en la sinagoga. La agarró un espíritu que la incorpó. Y no había manera de enderezarse, dice la Biblia. Santo es el Dios hasta aquí. Y aunque esta mujer llevaba 18 años encorvada Fue al templo una vez más Y fue a lavar y fue a glorificar el nombre del Señor ese día Y aunque llevaba 18 años entorpada Sin recibir el milagro Fue ese día una vez más Y fue a lavar Y fue a adorar Estoy hablando con gente que a pesar de las dificultades y problemas siguen aquí. Siguen aquí. Y el otro domingo viniste, pero hoy volviste. A pesar del problema, vienes otra vez.